29 de febrero Elegir el lugar, el umbral donde entra el sol Perfumar la calle de noche y de mañana una ventana Los recuerdos, elegidos o no, y no caminar y no dormir ya con fantasmas El recuerdo no se elige o sí, no se elige el invierno Viento en la cama que acurruca todo lo que toca en posición fetal Hoy no hay viromes que no son negras, hoy hay hojas sin renglón, porque extrañar en tanto otro siempre tiene que ver con uno. Sentir ese extraño, pensar en el recuerdo como un aliciente, como si la cordura volviese. Vamos, vamos para empezar, dependencia a algo, supimos, supimos ahora mirando el techo, buscamos la canción que nos empuje. El carnaval de impresiones se apodera de mí, de vos. Y devorados masticamos lo amargo, lo salado, lo dulce. Los sagrados se embarra en máscaras y se dobla en posiciones crudas. Los desertores se relamen, envidia del arte de concadenar. Porque el aire se mueve, suena, vibración en los halos que nos rodean.